Hola a todos, ¿cómo están? Voy a explicarles las actividades venimos haciendo, pero con un video para agilizar un poco más el, el uso de las herramientas y que todos lleven el mismo ritmo. Bueno, entonces, habíamos dicho que vamos a trabajar con herramientas de Google, por lo tanto, es conveniente utilizar el navegador Google Chrome para no tener incompatibilidad en el uso de las herramientas. Abrimos el correo, la llave para trabajar con estas herramientas es el correo de Gmail. Por eso era necesario que tengan un correo de, de Gmail. Abriendo el correo, tienen que ir a este sector, el costado derecho superior, al lado del perfil. Hacen clic en las aplicaciones que tienen y tienen que ubicar Drive. Si no llegan a encontrar Drive en este costado lateral, búsquenlo más debajo, eh, que ahí dice aún más aún más de Google, bueno, por ahí busquen Drive. De la misma forma, tienen que ubicar todas las herramientas. Al ingresar a Drive, tenemos en el panel eh, izquierdo una serie de, de botones. El principal es mi unidad. Ahí van a encontrar todos los elementos que ustedes vayan creando y pueden administrarlos en carpetas. O en archivos sueltos, pero en este caso conviene siempre habilitar una carpeta de la universidad. Y ahí vamos subiendo todo el contenido de nuestra materia. Entonces, para hacer el paso a paso, voy a subir un, un archivo de PowerPoint. Yo les dije que busquen un archivo que ya están utilizando para que difundirlo en clase a todos los estudiantes al mismo tiempo. Teniendo el archivo ubicado, pueden hacer nuevo, subir archivo o simplemente lo arrastran y lo dejan en la carpeta que crean, que en este caso es la carpeta Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cuando suben el archivo, el archivo está en formato PPT, el formato de, de, de Microsoft. Entonces, deben, para modificarlo y para poder presentarlo, transformarlo al formato Drive, al formato presentación de Google. Con botón derecho van a hacer clic en abrir con presentación de Google. Ahí van a tener la posibilidad de modificar todo el contenido de esta presentación agregar enlaces, hipervínculos, videos. Todo esto lo estuvimos viendo en clase, pero cualquier duda me dicen y, y seguimos profundizando. En este PowerPoint yo quiero que enlacen un, doc, un formulario para terminar con los contenidos que estamos viendo. También les expliqué cómo acortar esa dirección URL y pasarla a sus estudiantes para que lo... Observen el, la presentación a través de los celulares. La herramienta que utilizábamos era corto, que es core.to, que es la famosa tijera. Se van a abrir la presentación en formato presentación. Primero publicarla, archivo, publicar en la web. Y van a obtener ese enlace. Enlace. Lo copian con botón derecho o con control C. Copiar. Lo llevan a corto, pegan esa dirección que acaban de copiar y tienen que agregar una clave que se la tienen que acordar y pasar a sus alumnos. Y tiene que ser fácil para que ellos puedan tipiarla en el celular y no tener inconveniente. Esa clave puede comenzar con UNLZ y el nombre de la materia. Tengo que acordarme que tecnología lo escribí con la T mayúscula y con acento, el resto en minúscula. Como nadie utilizó esta clave, me aparece este mensaje, copio ese mensaje y lo pego en un mail o lo pego en el aula virtual para que puedan acceder o lo digo verbalmente en clase. Supongamos que llego a clase. Y le digo a los estudiantes que ingresen con el celular, les voy a decir que escriban en la barra de navegación, no en la barra de búsqueda, en la barra de navegación, la clave que acabo de, de escribir en, en la herramienta. Se escribe directamente core.to barra y me tengo que acordar que es unlz en mayúscula y después tecnología que empezaba con la t mayúscula tecnología y con acento le tengo que decir y ellos van desde el celular a poder seguir la presentación que estoy realizando en clase bueno seguimos en otro video